Acá, al menos algunos <risas> integrantes de este conjunto coral y vamos a agradecer en esta oportunidad que seguramente va a ser la primera de muchas otras entrevistas, así que ya los comprometemos al aire y en esta oportunidad nos, nos visitan lo femenino y lo masculino. Carla Crespo por un lado y Carlitos Jiménez por el otro. Bueno, Carlitos en mi caso porque me encuentro con un María Teresense, si bien reside en Venado Tuerto y ya hemos estado repasando algunos recuerdos que también se daban en la colonia de vacaciones y tanto más. Pero en primer lugar, viniendo a este presente, agradecerles enormemente por hacerse el tiempo, por venirse hasta los estudios del Vertebe y consultarles cómo están y cómo se están preparando. Estamos recios. Diga, diga, diga usted también. Estamos eh, no, estamos bien. Un poco ansiosos, nerviosos. Bueno, sí, la ansiedad sí. mezcla bastantes sentimientos. Entonces, como que... Bueno, pero estamos. Estamos para el viernes y el sábado. Así que, bueno... Esperamos que toda la gente pueda ir, o la mayoría de la gente. Bien. Y a propósito de eso, antes de continuar indagando con la nota, seguramente en las tandas publicitarias del VerTV ya viste esto, pero vamos a compartirlo ahora en esta entrevista en vivo para que nos sirva de introducción y luego sí, profundizamos más. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Y allí teníamos explícitamente un claro. anticipo de lo que va a ser esto, pero en primer lugar preguntarles desde hace cuánto que está conformado este coro aquí en la ciudad de Venado Tuerto y también ustedes desde hace cuánto que lo descubrieron y que se animaron a ser parte con sus voces. Bueno, eh... En principio, una de las, de las cosas por las que se hace el espectáculo es porque nosotros cumplimos años también. Uh -huh. Ah, no, mira, no hace, no hace mucho, porque fue. En abril. En abril. Del 2011 empezamos, empezamos a trabajar. Em, empezaron. Bien. Después me descubrieron a mí y me pusieron ahí. <risa> <risa> no, no, este... Sí, nosotros somos los más viejitos de, sí, sí, del de coro. Los, de los ah. que están en el coro. Eh, bueno, Carla es la más, este, Bien, la más antigua, claro este, y yo no tanto, pero también estoy dentro de los que están de, casi desde el principio. Bien. Eh, y bueno, otra de las razones es el cumpleaños 70 de, de Charly García, claro. que fue el año pasado. Tal ¿Sí? cual. Este, entonces, <risa> eh, el Colo, el Colo Márquez, este, por, lo digo así... Porque todos lo conocen por ese nombre. Igual que ella me dice Carlito. Claro. Eh, acordándose de, de nuestro pasado en María es Teresa. Clar, sí. Eh, pero acá en Venado Tuerto también todos me conocen. dice Carlito y sí cómo te van a decir? Sí, es más, no respondo a otro nombre. O sea, <risa> soy Carlito, sí. Si sí. Sí. me llaman y me dicen Carlos, Carlos, Carlos. No, no, no reacciona. Este, eh, bueno, eh, el Colo eh, nos iba dando canciones. Vamos eh, a remarcar que él es el director del Colo. El coro. director. Muy bien. El director, claro. Gracias. <risa> <risa> eh, me olvido de agradecerles a ustedes, porque ah, ustedes bueno. me agradecieron a mí <risa> sí, por claro, venir. Y por nosotros supuesto. tenemos que agradecerle a ustedes <risa> por el espacio para poder publicitar el, el evento. Eh, bueno, el, este, el profesor nos sí. iba dando las, eh, las canciones, iba incluyendo en el repertorio canciones de Charlie García, uh -huh. y teníamos dos o tres, y un día se le ocurrió, sí. vamos a hacer un espectáculo de Charlie García. Ay, sí, totalmente. Entonces, eso eh, empezó el año pasado, y bueno, hace casi un año que estamos preparando distintas canciones, porque lleva su tiempo, uh -huh. eh, prepararlas, afinar y qué sé yo, y después a lo mejor eh, cuando, cuando tenemos que salir al aire metemos la pata, y... pero creo que no, ¿no es cierto? Seguramente que no va a pasar. No, eso. lo que yo siempre pienso, y bueno, eh, quería decir esto, de que por ahí el trabajo coral es un trabajo bastante complicado, uh -huh. porque bueno, está, la, la partitura, o sea, de una canción de Charlie, después la toma un arreglador de canciones, la hace sí. a dos, tres, cuatro voces mm. y después el director la agarra sí. y la trae al grupo. Entonces, ahí nosotros tenemos que estudiarla y, y después todo el tema sí. es amalgamar claro. todo eso y hacer una sola cosa. Claro. ¿Y cuántas voces hay en el coro? Justamente desde que ahí que te... Cuatro. Eh, hay, bien. hay canciones que son a cuatro voces sí. y otras a tres. Claro. Es decir... Eh, hay sopranos, eh, uh -huh. contraltos, eh, bajos y tenores. Uh -huh. En el medio de los bajos y tenores estamos los que somos barítono, o barítono bajo, o barítono uh -huh. eh, alto, entonces agarramos para un lado y para el otro. <risa> eh, pero básicamente es eso. Uh -huh. eh, esas son la, la, las cuatro voces con las que se trabaja siempre. Bueno, y además la obra de Charlie García tiene eh, es muy pintoresca en el sentido de que Charlie eh, eh, ha sido uno de esos músicos casi únicos uh -huh. porque poseía dones que lo hacían eh, eh, dones que uno los puede considerar casi como superpoderes dentro uh -huh. de la música, ¿no? Total. Eh, un dominio del piano excelente. Este, el oído único uh -huh, que, que, que identificaba las notas pasaba una moto por la calle y te decía, esa moto va en <risa> fa y en re sí qué genio, tal Bueno, cual. y sí. tal vez con esta serie que recientemente se ha estrenado, que en sí protagoniza en primera persona, Fito Páez pero también ahí se ve la intervención que tiene Charlie García, claro. el acompañamiento, algunos aspectos sí, de su sí, desempeño sí. y esto que vos venís sintetizando claramente en la serie también se pueden ver. Así que quizás esta propuesta que ustedes hacen, más allá de esa generación que ha claro. sido parte y vivenciado directamente de lo que iba sucediendo desde la producción musical de Charlie García en este caso, también esto se puede extender. A ver, la música atraviesa y trascienda to, trasciende claro, todo, todo sí. pero tal vez los más chicos, los más jóvenes, Jóvenes, hoy ya están como englobados o absorbidos no en su mayoría sino que la, la gran mayoría pero siempre quedan algunos resguardados pero en este caso tal vez es una buena posibilidad para encontrarse desde otra estructura otro uh -huh. desarrollo claro. de la canción también con esto claro este bueno y, y el tercer superpoder que tenía él era en la poesía uh -huh. que era eh, ustedes van a escuchar las canciones o las escucharán o las habrán escuchado uh -huh. La cantidad de metáforas que ha usado sí. eh, para, para militar sus ideas y para esquivar la censura. Exactamente. Porque en esa época, hoy se puede decir cualquier cosa. En aquel momento. Hoy una canción la, la, la compone el, cualquiera y dice lo que quiere, expresa Totalmente. lo que quiere. Eh, y está todo bien y nadie no uh -huh. le dice nada. La libertad. este No, es, no, es que, no digo que está todo bien en no, el no, sentido de, de que sea bueno. Sí, que ¿sí? hoy está todo permitido. Casi. Está todo permitido, exactamente. exactamente como que está permitido. Eh, en esa época no se podía, había cosas que no se podían decir, había gente con la que no se podía estar en contra eh, y él se animaba a decirlo a través de las metáforas ah, que también. son extraordinarias. Sí. Cuando uno va viendo, este, va leyendo y dice, ah, mirá, acá está diciendo esto. Tal cual. Eh, en, en canciones más sencillas como este, en la vereda del sol, uh -huh. Ah, justo que yo te dije, sí, cruzó la vereda del sí, sol. Claro. <risa> Mirá, la vereda del la sol hace una expresión de que este, eh, mucha gente se va uh -huh. a la fiesta a otro lado claro. y él se queda este, en, en su lugar, a despertar claro. un mundo dormido. Sí, exacto. Eh, bueno. Así así es casi toda la obra. Uh -huh. Entonces, lo que. Bueno, los dinosaurios. Los dinosaurios, ni te cuento. Claro, porque ¿en qué época el repertorio? ¿De, de qué charla? Porque ya le sigue vigente. Es de la primera. Claro, época. exacto. Es decir, eh, llegamos hasta el año eh, 85 uh -huh. con, con, una, con una sola canción. Bien. Eh, claro, dos las años otras después canciones de declarar. la democracia. hasta los 82. Uh -huh. Claro, sí, exacto. Este, y... Y bueno, y lo que va a pasar, que esto es interesante, ¿qué va a pasar? Cuéntenos, este. No solamente. Vamos vas... a estar cantando nosotros claro. solo. ¿Por qué? Ah, ¿Qué más hay? No va, no va a ser aburrido de. Eh, porque la gente tiene por ahí también ese concepto. Sí. De, de, pensar, ay, el coro. No, no vamos a ir a ver el coro, porque esto, porque. Uh -huh. No, hay que tratar de, de, de, de salir de ahí de ese pensamiento. Y. Eh, convocar a la gente para que eh, vean lo que es el trabajo oral y lo que es eh, hacer un show de este tipo. Porque, sí, es verdad, nosotros generalmente hacemos encuentros con dos o tres coros y por ahí a lo mejor la gente lo, lo ve aburrido y te van a ver los parientes o los amigos. Eh, pero bueno, nosotros queremos convocar a toda la gente de Venado, no sé sí, si sí. toda, pero bueno, la gran mayoría era como decía antes, y que vean lo que es el trabajo el trabajo nuestro, el trabajo de los músicos, porque vamos a estar con una banda en vivo que nos acompaña, va a haber bailarines. ¿Musicalizando ba y danzando esta sí. canción que ustedes vayan cantando o estas presentaciones se van a ir dando de forma fragmentada? Los músicos que... nos van a acompañar a nosotros en todo el show. Ajá. Van a tocar unos temas aparte, ellos solos, Sí. Eh, y los bailarines van a actuar en, en, un, eso, par en un par de canciones. un par de canciones. El ballet de Estable Municipal. Eh, bueno, así bueno que si la vamos. gente se quiere poner a bailar también. Claro. Sí. Es que hay algunas canciones que te dan ganas sí. de como un poquito hacer un algo. Bueno, sí, va sí. a haber aparte de artistas plásticos. Eh, eh, va a haber dos, dos artistas sí. plásticos, uno por día. Eh, una chica que, no me acuerdo el nombre... Bueno, este, queda para la sorpresa. Queda para de la que sorpresa y, y otro artista que también lo dejamos para la sorpresa. <risa> todo, todo muy sorpresa. Y si Sí, sí ese me acuerdo el nombre, pero lo dejamos para <risa> la sorpresa. Si la vamos a dejar a ella, déjela a ella Y hablando de él y ella, hoy vinieron en representación del coro La Voce, lo dije sí. bien, Carlitos, lo sí, dije bien, sí, sí. La Voce, del Teatro Verde, y por eso es ese el espacio también donde se va a desarrollar viernes y sábado. Este fin de semana, esta propuesta vino en representación. Un caballero y una dama. ¿Cuántos son los integrantes en total del coro en sí? También hay más hombres, hay más mujeres, se diferencian según las edades. Sí, somos más mujeres, de verdad. Bueno, porque están las dos voces femeninas que son las contrabelto y las soprano, que sí, bueno, y los varones como que por ahí... Les cuesta coparse sí. con, ay, el, con de cantar, porque uh -huh. a lo mejor, viste qué sé yo, digo, tienen vergüenza ¿Tienes? o dicen, ay no, yo canto mal, yo esto, no, pero no, el tema es ir a hacer lo que te gusta, si te gusta cantar, sí. anda a cantar, claro. todo sí, se sí. corrige en la por vida, eso, con amor, eso, con trabajo. Uh -huh. eh. Por eso la invitación no es solamente que nos vayan a ir uh -huh. a ver, sino porque se animen a participar claro. en los coros. Hay muchos coros en Venado Tuerto, nosotros lo invitamos al nuestro, Por supuesto. Pero hay otros coros a los que pueden ir también. Porque cantar eh, es, es tan beneficioso. Sí, así es, también bien al alma. Porque está ella, bien. vos recién decías. Eh, lograr lo necesario en lo estético, en la voz, por supuesto, porque hay una estructura también que cumplir dentro de un coro, más allá del repertorio tradicional, costumbrista, uh -huh. o estas propuestas, claro. como ustedes también ahora salen a relucir, a permitirnos también vivenciar desde una presentación coral otra propuesta, como es en este caso interpretar algunas canciones de Charlie García. Pero imagino que también eso conlleva un método de respiración, algo en la postura sí, que debe también, colaborar sí. o incluso ayudar para la vida cotidiana, más sí. allá del momento en que me ejerzo o estoy sí, sí. activando mi voz sí, como coreuta. Sí, sí. sí pero eh, el tema de cantar, eh, bueno, yo lo traigo de familia, vos sabés, este, en casa eh, con Susana éramos de cantar y ella cantaba por todos lados. Este, <risa> pero en mi casa familiar también éramos de cantar. Mi papá dirigió un coro en Teodelina. Entonces, este… Eh, eh, Cantar este beneficia al individuo, mm. al alma, es, es expresarse. Exacto. Y si viene alguien que inclusive te hace cantar medianamente bien, mm. eh, porque al profesor nuestro en un momento le decían Walt well, Disney. <risa> ¿Por qué? Porque decía cantar a los animales. <risa> <risa> ¡Qué bueno! Porque bueno, siguió siendo claro, Colo Márquez sí, en ese sí, caso. Sí. Pero, este, no se ha convertido. No, sí. no, pero esto es una broma este, de los principios del coro, porque éramos bastante bestia peluda. Y, y entonces, este, bueno, salían salían este, igualmente salían lindas cosas, ¿te acordás? Este, sí, pero es como es. yo decía: con amor y trabajo todo trabajo, se logra, y sí, ustedes sí. lo saben bien porque trabajan de esto con sí, la voz. Sí, sí. sí, eh, sí. Y bueno obviamente que hacen un trabajo con, de técnica de quiero decir para utilizar la voz para que después puedan seguir trabajando porque ese eso es, es su instrumento de trabajo claro, así claro. que bueno nosotros nos interesamos también en esa parte uh -huh. y hacemos trabajos en el coro de, de, de eso de, uh -huh. de eh, sí, eh, sí sí sí trabajos de vocalización claro de vocalización de técnica sí así por ahí que... uno debería hacer más ahora estamos corriendo con el con el tema de ensayar las canciones, qué sé yo, y el tiempo el tiempo de Claro. Eh, y, y entonces se, se nos complica. Eh, otra cosa que teníamos que decir era sí. eh, eh, No, que te no eh, cuánto vale la entrada. Claro, pero ya se lo íbamos a preguntar, nosotros. Ah, por otra estamos para preguntar también. Usted está como así, claro, ¿A qué se claro. a nosotros nos encanta tener gente sí. como ustedes para charlar. Y a propósito de esto, preguntarles antes de ir a todo lo demás, ¿qué duración tiene también toda esta puesta en escena estimada? El, el, probablemente dure entre una hora y veinte, una hora y media, uh -huh. no, no más que eso. Es un espectáculo lindo, cor, corto, uh -huh. relativamente corto este, y, y ameno, porque las canciones la sabemos todos, por ejemplo, sí, sí, casi Entonces, todos, casi todos. Yo creo que muy pocas canciones sí, no las vemos de alguna u otra manera te va a atravesar ah, en la claro, emoción, seguramente. Claro. Y por supuesto al abrazarlas desde la actividad coral a estas canciones debe tener alguna reversión o modificación. Pero nos vamos a encontrar quizás con una canción muy modificada, dándole ese toque desde lo coral o tal vez a mantener bastante eh, lo que es de. bueno. Eh, tiene el toque de lo coral pero mantiene el hilo uh -huh. claro. eh, de, de, lo, de lo que es. A lo mejor van a escuchar cómo se complementa, porque ella en un momento hablaba, en el otro lugar donde estuvimos, hablaba de cómo se... Con, cómo van, hacia una confluencia uh -huh. las voces, claro. las voces de la, la, los tenores, la, y todas confluyen en, en una. Uh -huh. Entonces, vos vas a escuchar la canción Claro, tal cual. Y, y va a estar adornada por, por, lo, por lo otro, ¿viste? Uh -huh, por sí, los sí. otros... Este... Y todo bien ensamblado, digamos. Sí, todo claro. y si sale todo bien ensamblado, va a salir una cosa hermosísima. Va a salir así. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, No, no, pero igual va a salir... No eh, solo eh, las sí, sí. voces que decía yo amalgamadas eh, sí. y para lograr un solo producto, sino con los músicos, claro, con los bailarines. O sea que va a haber una espectacular puesta en escena, digamos. Claro, no, igual, no solamente igual. que van a estar ustedes cantando solamente. Es un en el show escenario. distinto, es sí, un show es. distinto. A Hay ver. otros coros que han hecho otros shows y bueno, han salido muy bien y, y respetamos eso, pero nosotros quisimos agregar más cosas para que claro, la gente claro. no se vaya con la impresión o no tenga la impresión de que va a ir a ver a ah, sí. lo que decía yo de que va a ir a ver solamente el coro. Exactamente. Que cantamos así, como si fuera, no sé, que va a la iglesia sí. y que y ve el coro de la iglesia. No, van a no. derribar el mito este fin de semana. Claro. los a ustedes claro. porque no van a asociarlo con eso. Claro. ¿Y cuántas canciones, más o menos, es el repertorio que dijeron para compartir este eh, fin de semana? Son eh, 12, 12 canciones, Bien. o 11 canciones. Porque, eh, bueno, no digo... Porque, sino, es sorpresa. No, no, no, claro, que sea sorpresa. No sorpresa. Este, y, y bueno, si nos piden otra, vamos a cantar otra Ah, mira. Sí. ah están preparados o, para alguna otra? O, sí, ahí? estamos preparados para el BIS este, Y hacemos BIS, una de las que cantamos primero Mirá así, claro. Porque ya se olvidaron sí, Totalmente <risa> <risa> Sí, claro. eh, totalmente Entonces, este fin de semana se van a estar presentando en el Teatro Verde ¿y a partir de qué hora? De las 21 horas, sí. se abren las puertas A las 21 horas se abren las puertas Bien A las 21.15 ah, comienza bien. el espectáculo bien y lo, en los para dos días puntual. en los dos días va a ser el mismo horario o sea, en también... los dos días el mismo horario bien y recordemos los días de este fin de sí. semana viernes viernes, y... viernes 12, sábado viernes. 3. sábado 13. bien y te adelantabas en esto de que son las entradas para que podamos ir claro. por un lado considerar qué valor están teniendo y por otro de qué forma las podemos reservar concretar la compra bueno en el teatro las pueden pueden ir por la mañana uh -huh. si no nos pueden llamar a nosotros uno dejar el teléfono y nos llaman y nosotros les guardamos la entrada no estábamos fulanito una entrada para el sábado y te pueden y hacer día... una transferencia y de esa forma te eh, la cobrando. ya lo estamos esperando fue hacer la transferencia no tengo cuenta para hacer la transferencia para reservarla pero, concretamente claro, carlitos no, esa, esa hasta ahí no llegó la, la tecnología, la tecnología ¿no? no no pero se la llevamos donde esté bien eh, este, y la entrada es muy barata eh, vendría a ser 4 litros de nafta. claro eh, o medio kilo de asado según que claro, compren el asado claro, es una cerveza dos dólares si no salen a tomar una cerveza <risas> este, sí bueno eh, es para reírnos un poco pero okay. en, en realidad <risas> la entrada es muy barata sale mil pesos bien. exactamente este, Sí, en sí no es lo que sale, sino lo que vale, me parece, en este caso, uh -huh. porque uh -huh. es una puesta en escena de artistas, como siempre decimos, apoyar cada cual desde su manifestación Exacto. a su modo, pero en este caso siempre apoyar a los artistas venadenses, uh -huh. eh, particularmente en esta oportunidad desde lo coral y como te decíamos por ahí, no está tal vez tan amigado, no buscarías en YouTube, en Spotify, coro tal cosa, pero esta vez te llega con algo desde el rock nacional que tiene que ver con Charlie García, así que qué mejor que aprovechar esto. Y en un teatro que no con frecuencia tal vez tiene mucha actividad. Entonces eso claro. también está bueno, poder Porque... ir al Teatro Verdi de Calle Belgrano entre Pellegrini y Mitre. Porque el Teatro Verdi, eh, todos saben la historia del Teatro Verdi, sí. un teatro que quedó medio destruido y se uh -huh. está recuperando. Exacto. Y está bárbaro, a pesar de, de que todavía le faltan cosas, porque uh -huh. le faltan muchísimas cosas. Sí, no, pero se encuentra eh, muy bien. Está, y eh, yo yo vivía antes en Venado Tuerto, yo nací acá en Venado Tuerto. Sí. Y yo vivía a la vuelta del teatro. Ah, mira. Y era como mi casa esa. Ah. Mira, y volviste. Íbamos, íbamos todos los domingos a ver eh, películas. Claro. Había cine. Este, era el cine Teatro Verde. Sí. Y era el cine del centro. El cine. Totalmente. Y, ahí, además, y Era majestuoso. ¿eh? Era majestuoso. Se hacían espectáculos. Venía la gente a cantar. Yo en este, un, un día conté un, una anécdota que este, sí. eh, yo ya vivía en Teodelina. Y mi hermana cantaba uh -huh. y venía a participar en un evento que se hacía acá en Venado Tuerto, que era el, el, este, el Abrazo Celeste y Blanco. La ¿Ah? gente que está escuchando se va a acordar seguramente de, de qué era eso. Y eso se hacía en el Parque Español. Ah, mira. O sea que el, todavía estaba en vigencia en el, el Parque Español. En la estaba época en que vigencia el Parque Español. Mira decía, era todo al aire libre. claro Llovió el Uy. día que tenía que hacerlo. ¿Dónde fueron? ¿A dónde? Al Verdi. Mirá vos. Y eh, vinieron al Verdi y en el Verdi mm. eh, estaba todo preparado, todo sentadito, qué sé yo, y ya había pasado medio espectáculo y quedaba la participación del ballet Branson de Oscar mm. Murillo. ¡Wow! ¡Qué nivel! Y resulta que se cortó la luz. ¡Ah! Oscuro, total. Entonces estos tipos del Oscar Murillo, que eran uh -huh. muy profesionales, sí, tal cual. Eh, salió un, un gaucho. <risa> <risa> con una antorcha Mirá. y dijo que esperábamos unos minutos que iban a resolver el tema. Claro. El problema de la iluminación lo hicieron con las antorchas, Mira. pero ¿cómo hacemos la, la música? Le, la, la, música? Claro. la música la tocaron los, los, los, los claro. que tocaban en vivo, sí. pero sin amplificación. Claro. Y los que tenían que hablar, hablaban en vivo, cantar cantaban en vivo sin amplificación. Y se escuchó perfecto. Porque el teatro tenía muy buena claro, Estaba bien realizado, digamos, para ese tipo de espectáculos. Extraordinario. Muy Por claro. otro lado, preguntarles, porque vamos a repasar antes de despedirlos en minutos, el evento de este fin de, pero con qué frecuencia se dan los ensayos, los encuentros, cómo hacen para que todas las personas que forman parte del coro puedan acercarse y esto también, extender la invitación y comprobar allí la facilidad que siempre deben buscar bueno. para que quien se pueda sumar, quizás vas y probás, primero ves, después uh -huh. te empezás a animar, pero en fin, sí. soltate, es una sola la vida, así que qué mejor <risas> que poder, como decía Carlitos, en este caso, expresarse a través de la música. Nosotros ensayamos todos los lunes uh -huh. en el teatro, Bien. en el Teatro Verde, eh, de 8 y media a 10 y media. ¿De la noche? Sí, de la noche. Porque viste, es una comodidad el horario por el tema de la gente que trabaja, Exacto. sale de trabajar, entonces se va al ensayo. Claro. Eh, bueno, y desde ya que obviamente con esto también queremos invitar a la gente que participe y que tenga ganas de sacar eso que tiene a lo mejor reprimido y que dice, no, yo no quiero... Quiero cantar en la ducha, pero no sé, digo, no me animo. No, no, vayan, vayan, vayan. Vayan porque está bueno el tema. A ustedes también están invitadas, chicas. Es, es eh, lindo. Sí, se, se sacar eso, sacar eso. También, claro, eh, claro. creo que sí. Hay, por ejemplo, a mí me ha pasado de tener algún problema personal y decir, uh -huh. yo voy a cantar y es como que me olvido en esas sí. horas y como que se te renueva todo, la energía, va. Eso yo, por lo menos a mí me pasa. Claro, sí, pero sí, sí. bueno, yo creo que eh, lo pueden hacer tranquilamente cualquier persona. Bien. Cualquier persona. Sí. Y el grupo está abierto, obviamente tal vez no para niños, pero sí, adolescentes jóvenes en adelante. Sí, Bien. Eh, sí adolescentes sí. jóvenes en adelante. Y en un momento el, el teatro tuvo un... Un coro de niños. Un coro de niños, que después se hicieron adolescentes. Claro. Y ahora están con nosotros. Claro, y así. Este, es decir, que si si se llega a dar, este, habrá para niños otra vez, habrá para juveniles. Sí, porque otra la vez. corauta más joven que tenemos es Angie, que tiene 16. Ah, sí, 16 así sí, que. Sí, sí. Bueno, jovencita igual, pero ya. Sí. Sí. Ah, bueno, Cienito. y ella acá empezó cantando en el coro de niños cuando tenía 6 años. mira Y Lucero también. Claro. Lucero ya tiene 19. Jerónimo, Lucero, Lucero Jerónimo. sí. Claro. Hay unos cuantos chicos que. Bueno, es. Es este lindo, cantar es lindísimo, la mm. música es una cosa Totalmente. Que la verdad atraviesa, ella lo dijo claramente, atraviesa sí. todo. Mm. Todo. Mm. Todo. No, este, el, el mundo no sería mundo sin música. Sí, mm. por favor. Coincido mm. plenamente, yo creo que transforma, las la vez, sí. y atraviesa transforma, y transforma. Y transforma. Mm. Hay una eh, hay una una estrofa de un mm, poema de Esteban Agüero mm. que dicen, y, que dice, y la música sea la que ordene países. Mm. Así que imagínate, este, yo me lo imagino a eso, que uno a través de la música eh, pueda, este, pueda transformar la guerra en paz, este, la discordia en, en, en amor, uh -huh. eh, fraterniza. Eh, hay varias películas este, filmadas eh, con acontecimientos como ese, con, con una... Eh, en Stalingrado y un tipo encuentra un piano en medio de, la, del, de lo deshecho y el tipo se pone a tocar sí. y, entonces, porque, y era navidad y empieza a tocar lo de navidad y entonces vienen y los sabe. enemigos eh, a festejar la navidad Miren, el poder de la música y hablando de ordenar vamos a volver al principio también y al puntapié que nos permitió disfrutar de toda esta charla que como dijimos va a ser la primera de puchas porque a mí me quedaron muchas incógnitas o preguntas por hacer pero yendo a lo específico Vamos a ver en pantalla seguramente el flyer nuevamente. Vamos a renovar, como gusten, en la voz de Carlitos, en la voz de Carla, como quieran, pero bueno, renovemos la invitación con los detalles precisos que debemos considerar. Bueno, dale, dale. dale. Levante dale. la mano, a ver. Ah, vamos juntos. El día viernes, viernes 12, 12 y, y sábado 13. A partir de las 21, 21 horas. horas les va a costar mil pesos les va a valer mil pesos el disfrute. Sí, Los esperamos en el es Teatro Verdi, Exacto. de Calle Belgrano. Bueno, el, ya lo conoce todo el mundo sí. porque es un monumento en la ciudad, así que. Sí. Pero bueno, eh. quizás vienen desde la región o alguien que a veces por ahí no está muy familiarizado claro. con claro. esto uh -huh. o muchas veces el teatro hasta se puede relacionar con el lugar donde tenemos que ir a pagar la cuota estudiantil sí, ejemplo, también, también. Y también. no sabemos quizás todo esto que va a suceder. Así que como ven en pantalla, este próximo lo vamos a dejar unos minutos allí en pantalla. Pantaza, pantalla próximo viernes y sábado de este fin de semana desde las 21 en el Teatro Verdi con esta manifestación artística que la verdad interviene en diferentes disciplinas Lo Coral con el coro La Boche o La Boche, ahí estoy en la práctica y en este caso se estará presentando Charlie Coral con este fragmento histórico temporal precisamente que nos marcaban los entrevistados mil pesos las entradas, tenés hasta la comodidad de que las podés reservar, lo pedís y te la llevan a tu casa, así que entrega, a domicilio también la este el... también somos. Claro, y por favor digamos algunos de los números de teléfono Exacto, no sé si es posible. Eh, bueno el, yo doy el mío, 3462 56, 57, 20 facilísimo, 56, 57, 20 listo, ahí Ay, se mira. comunican con Carlitos Jiménez por si les quedó alguna duda para hacer alguna reserva una propuesta que me parece que es para toda la familia sí. porque la verdad que como bien hoy Mai marcabas es una puesta en escena, no solo vamos a ver uh -huh. a quienes estarán poniendo la voz desde lo coral con esta interpretación de las diferentes canciones que superan el número de las 10 de Charlie García, sino que también la intervención nada más ni nada menos que de el ballet estable municipal y por otro lado también banda en vivo haciendo y produciendo la música que será también parte de, de estas canciones que finalmente podremos disfrutar. Así que queda la invitación hecha y esperamos que ustedes se permitan disfrutarla. Así que ahora sí les agradecemos a ambos y por supuesto el saludo para todo el equipo que forma parte del coro. Sí, sí, un saludo para nuestros compañeros de coro que seguramente nos están mirando. Por si queremos dar un este, abrazote. Y... <risa> Bueno, un saludo para toda la comunidad y muchas gracias para ustedes. Claro, por... muchas gracias a ustedes que sí, nos sí. recibieron. Nos sí, permitieron sí. hablar de todo, en sí, realidad. Sí, sí. Es la idea. Porque la por idea. ahí gracias. el espacio que es medio... Acotado de Claro, fin, acotado. Claro. Sí, y no sí. podemos contar lo que es el coro en realidad y el trabajo que hace. Entonces, Ana, bueno nosotras preguntamos de todo y sí. a mí me quedaron más. Por eso ya dije, la claro. próxima, más claro. la entrevista y también en vivo alguna interpretación. Claro. Ah, no, ah. pero esa tenemos que venir con el profesor. Y bueno, que venga el que colo. Que venga, ser... está invitado también. Claro, sí, también te dejamos encargada la producción. Vos coordiná, pero ya tenés el espacio. Claro. Exactamente. Claro, venimos todos. Y Desafíos claro. está bueno establecerse en la está vida, bien, así que nosotros te invitamos a uno. Los invitamos a uno. Está bien. En serio bien. les digo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, así sí. que gracias a ambos. Viernes y sábado, como dijimos, coro La Boche, en este caso en el Teatro Verdi, con Charlie Coral, una propuesta que une la voz a través del coro, el baile y también la música en vivo. Nosotros seguimos en la tarde del ver TV, acá en Delacruz.